distorsionada tu voz, Juan Ernesto, de tal manera que procura articular más exageradamente para que no se te pierda la adicción. Estamos en línea, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes compañeros y amigos de la comunidad todos más del distrito 34. Su servidor Juan Ernesto, el Cepillo, te saluda con gusto y es un placer para mí, como todos los lunes, estar transmitiendo este webinar de información de valor. Hoy, especialmente, vamos a hablar de aquella meta de liderazgo que seguramente estás tú buscando, estás pretendiendo, estás queriendo conquistar en tu camino de liderazgo. Al nombre de nuestro director de calidad del distrito Arturo de Auri, te damos la bienvenida, y es precisamente a Arturo de Auri, nuestro director, quien el viernes estará encabezando esta reunión, donde nos van a hablar, nos van a platicar junto con un panel de expertas compañeras de la comunidad Toastmaster de todos aquellos requisitos, lineamientos, habilidades, experiencias que debes tú de tener para poder ser parte de los distinguidos y selectos líderes que deciden dar un cambio a su vida y aportar valor siendo director de área. Complementando el panel, además de nuestro director de calidad, contamos con la presencia de Rosalba Murillo, ella es DTM, directora de área del año 2019-2020. Cuenta con la experiencia para platicarte qué es lo que tienes que hacer y actualmente es gerente de administración de la gestión 2021-2022. Adicionalmente nos acompaña en este panel el día de hoy Carolina Flores. Ella es directora de área del área A3 en el periodo 2020-2021, quien también cuenta con la experiencia para platicarte cómo le fue y qué te puede aconsejar. Además, nos acompaña a Yari Cortés. Ella es directora del área F1 en el actual periodo 2001-2022 es decir, experiencia pasada y experiencia presente y cerrando este ramillete de bellas compañeras expertas y experimentadas nos acompaña Sara Mousseff ella es directora del área I3 en la actual gestión 2021-2022 compañeras, director les doy la más cordial bienvenida un aplauso virtual en el nombre de todos los compañeros que no están viendo esta tarde noche, en cualquier parte del edificio 34 y bien ¿Cómo vamos a trabajar esta tarde? Arturo Auri nos va a dar un panorama general de cuáles son las características, requisitos y necesidades que se requieren para ocupar esta valiosa y muy productiva posesión de director de área. Posteriormente, tenemos el panel de nuestras compañeras y vamos a ir interactuando. Te invito a que a través de Facebook o a través del Zoom nos puedas tú dejar tus preguntas tus inquietudes para estar interactuando con el panel de esta tarde. Sin más, cedo el gusto de la voz a nuestro director de calidad, del programa de calidad, Arturo Abre. Adelante, director, el escenario estudio. Muchísimas gracias, estimado Juan Ernesto. Gracias, compañeras directoras de área presentes y pasadas. Gracias por aceptar la invitación. Como nos comentó nuestro estimado webinar chair de esta gestión, la forma en la que vamos a hacer esto, les voy a compartir muy brevemente las funciones, responsabilidades y algunos objetivos de un director de área. Pero realmente no me quieren escuchar a mí hablar acerca de lo que dice el manual. Queremos escuchar a personas que estén trabajando, que estén haciendo ese rol o que ya lo hayan hecho y hayan tenido buenos resultados y nos compartan su experiencia, nos compartan sus retos, nos compartan sus aprendizajes sobre este rol tan importante en nuestra organización. Es por ello que voy a compartirles primero la teoría de lo que es ser director de área en Toastmasters. Y luego hablaremos de lo que es realmente, en la práctica, semana tras semana. Entonces, para comenzar esta presentación me gusta siempre que recordemos cuál es el objetivo de todo este show. Perdonarán que utilice esta expresión, pero me encanta que hablemos acerca de los espectáculos. Porque cuando estamos trabajando, todo se vuelve un espectáculo, se vuelve un trabajo que tenemos que hacer para demostrarnos a nosotros de nuestro crecimiento y ayudar a otros en el en el propio cuál es la misión de nuestro distrito crear nuevos clubes y apoyar a los existentes a alcanzar la excelencia recordar que un director de área es parte integral del distrito y como tal su misión en cualquier momento debe ser lograr la misión del distrito crear nuevos clubes y apoyar a los existentes a alcanzar la excelencia esa es la motivación ese es el propósito por la cual existe este rol y por el cual debemos de trabajar cada semana para lograr. Ahora, ¿de dónde sale un área? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es un área? ¿Qué es una división? ¿Qué es un distrito? ¿Qué son los clubes? Un, dentro de un distrito, en Toastmasters a nivel mundial, en todos los países en los que Toastmasters tiene presencia, los clubes que se van creando se asignan a un área. Aproximadamente de cuatro a seis clubes vamos a ir asignando a un área que cada año un comité que se llama el comité de alineación organiza todos los clubes del, del distrito y los va asignando a estas áreas. Posteriormente, esta alineación se aprueba por el consejo del distrito. Ahora, cada área debe ser dirigida por un director de área. Este director de área puede ser electo en una reunión del consejo de área o puede ser elegido por el director de distrito con la recomendación de este mismo consejo de área. El periodo de cada uno de estos directores de área corre de la misma manera que cualquier otro oficial de club o de distrito en nuestra organización del primero de julio de un año al 30 de junio del año siguiente. Recuerda que para tener el crédito de director de área tu periodo debe de comenzar antes de del de 30 de septiembre del periodo, porque si no, pues ya no te va a contar de forma completa, ¿vale? Ahora, dicho, una vez que ya entendimos cuál es la estructura del área y de dónde, de dónde sale, cuatro a seis clubes, tenganlo en cuenta, vamos a hablar de las responsabilidades. Primero, como director de área, tú eres el enlace directo entre el distrito y los clubes, ¿de acuerdo? El distrito como esa organización que engloba a una gran cantidad de clubes en una región específica del mundo y que se encarga de apoyar a cada uno de esos clubes a lograr la excelencia, a servirle a sus socios. Entonces tú eres ese enlace directo porque es imposible que un director, bueno no es imposible, pero es más difícil que un director de división visite a todos los clubes que tiene, 15, 18 o un director de distrito que pueda visitar a los 170 y tantos clubes que tenemos en este momento, por ejemplo, en el 34. Tú eres el enlace directo, es el que estás presente, a lo mejor no semana tras semana, pero sí por lo menos una vez al mes, visitando los clubes, escuchando sus necesidades, viendo qué les hace falta, apoyando directamente a los oficiales de cada uno de tus clubes. Otra responsabilidad, garantizar que cumplan con sus responsabilidades hacia sus socios, que se puedan desarrollar, que puedan ser clubes distinguidos. En la medida en la que los clubes trabajen para sus socios, en esa misma medida van a lograr las metas del programa de club distinguido. Entonces, tu trabajo es garantizar que cada uno de los clubes funcionen de forma efectiva. Otro, otra responsabilidad es promover y extender los beneficios que tiene pertenecer a un Club Toastmasters, ayudar con la mercadotecnia dentro de tu zona de geográfica de, de tu área, promover, extender los beneficios de pertenecer a esta organización. Cuarta responsabilidad, ayudar a crear clubes nuevos. He escuchado muchas veces que me dicen, no, yo no me voy a enfocar en crear clubes porque primero tengo que apoyar a los que tengo. Y ese es un craso error una función fundamental de un director de área es crear clubes nuevos. No podemos simplemente apoyar a los existentes porque no se está cumpliendo con la misión de Toastmaster, no se cumple con la misión de nuestra organización y sobre todo te pierdes de, uno de, los, de una de las oportunidades de crecimiento más importantes que tiene Toastmaster, que es crear clubes nuevos. Entonces tengan en mente, por favor, crear clubes nuevos es una de las responsabilidades más importantes de un director de área. Otra responsabilidad, facilitar la capacitación de oficiales de club. Ya sea que esta capacitación se organice a nivel área, a nivel división o a nivel distrito, tú como director de área debes de asegurarte que tus clubes tengan la oportunidad de capacitarse en cualquiera de los eventos que se organicen. Si el distrito no va a organizar una capacitación, entonces tú con tu director de división puedes organizar una y si tu director de división no va a organizar una, Tú como director de área lo puedes hacer, pero siempre asegurarte que tus oficiales están capacitados y tienen la información y los recursos que necesitan. Motivar a tus clubes para crear mayor conciencia en la comunidad y de los beneficios que están disponibles para más personas. Es decir, extender, extender la organización, hacerla crecer y llegar a más personas. Nuevamente, la parte de la creación de la de hacer que esta organización crezca y por último al final de todas las responsabilidades los concursos de oratoria ¿vale? porque luego digo es que me, he escuchado eh, me han contado por ahí en algunas partes de, de, de esta bella república es que mi función como director de áreas los concursos es una de tantas responsabilidades de, de un director de área pero no es la más importante y no definitivamente no es la única ¿vale? ahora el consejo de área es un grupo de personas, de grup un grupo de líderes que tú vas a reclutar y, bueno, en algunos casos tus clubes van a elegir, que te ayudan con todas estas responsabilidades que acabamos de, de, de enumerar. ¿Vale? Es muy importante que no vayas a hacer el trabajo solo o sola. Porque no se puede, es imposible crear clubes, apoyar a los clubes a ser distinguidos, capacitar, motivar, concursos, todo eso, hacerlo una sola persona es muy difícil. Necesitas el apoyo de un equipo de personas que estén comprometidos con su desarrollo personal y con el desarrollo de tus clubes. Entonces, ¿en qué consiste el consejo del área? Bueno, en primer lugar, obviamente, el director de área. También tú vas a elegir a dos asistentes, un asistente de calidad y un asistente de crecimiento de clubes. ¿Qué hace el asistente de calidad? Pues es como un vicepresidente educativo, pero de todo el área. Se encarga de ayudar a los clubes con la consecución de sus metas educativas, de la calidad de las sesiones, de la planeación de concursos, etcétera, ¿vale? El asistente de crecimiento de clubes es lo mismo que el vicepresidente de afiliación, pero de todo el área. Se encarga de la creación de clubes nuevos, apoyar a los clubes con su membresía, etcétera, ¿vale? Y también tenemos un secretario del área que va a apoyarte en las cuestiones administrativas, cuando sean las elecciones, cuando tengas reuniones con tus eh, clubes, todas las cuestiones administrativas del de, eh, área, las dirige el secretario, que también tú vas a elegir, y que también tiene voto. Recuerden estos, todos tienen voto, ¿vale? Dentro del consejo de área tienen un voto. Luego tenemos los que son parte de los clubes, presidentes, vicepresidentes de educación y vicepresidentes de afiliación del de club cada uno de ellos también tiene un voto dentro del consejo de área. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos son parte importante de tu consejo de área. Tienen voz y voto y se reúnen de al menos dos veces al año. Puede ser en persona o en línea. Por lo menos dos veces al año. Yo recomiendo que no sea por lo menos dos veces al año. Digo, eso es lo mínimo. Pero por lo menos una vez cada dos meses. Eso es lo que yo te recomiendo, lo que nos ha funcionado. Y ahorita nuestro panel nos dirá también cómo le han hecho ellas. El director de área notifica a los asistentes al menos cuatro semanas antes de cada reunión. Y qué responsabilidades tiene el consejo de área. Gestionar las actividades y apoyar a cada club en el cumplimiento de la misión del club. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la misión del club? Ya la conocemos, pero se las recuerdo. Misión del club, proporcionar una experiencia de aprendizaje positiva y de apoyo en la que los socios estén capacitados para desarrollar habilidades de comunicación y liderazgo, lo que resulta en una mayor confianza en sí mismos y en el crecimiento personal. Va, Eso es lo que el Consejo de Área debe de trabajar todo el año, desde el primero de julio hasta el 30 de junio y de hecho antes de comenzar. Ayudar a sus clubes a lograr la misión del club. Que ellos hagan esto es nuestra principal tarea. Y en la medida en la que nosotros logramos que esto se cumpla, todo lo demás se va a cumplir. ¿Vale? Las metas, la membresía, etc. Ahora, objetivos de distinción. De la misma forma que tenemos un club que se vuelve distinguido, un club que se vuelve distinguido selecto o distinguido del presidente, también las áreas pueden ser distinguidas. ¿Cuáles son los requisitos que necesitas para hacerlo? Primero, dos requisitos previos que son muy importantes para poder calificar. Esto es para que puedas entrar dentro del programa de distinción. No tener pérdida neta de clubes, es decir, si comenzaste con cuatro, tener cuatro. Y dos, enviar al menos 75% de tus reportes de visita en cada uno de los dos periodos. El primero termina el 30 de noviembre y el, primer, el segundo el segundo periodo termina el 31 de mayo. Por ejemplo, si tú tienes cuatro clubes, pues necesitas enviar por lo menos tres antes del 30 de noviembre y tres antes del 31 de mayo. Ahora, te voy a decir, el 99% de las áreas que son distinguidas del presidente, que son las áreas más exitosas, más comprometidas, con mejores resultados, que tienen más crecimiento, no visitan sus clubes ni una ni dos veces, sino más veces. Y no solamente reportan el 75% de sus visitas, sino pues todas, ¿no? Entonces... Estos son requisitos mínimos, pero lo mínimo es conformarse y ser mediocres. Entonces, vamos siempre por, lo, por todo, por lo que, se, lo que podamos. Ahora, para hacer área distinguida, 50% de clubes distinguidos respecto de la base. La base son los clubes con los que tú comienzas el primero de julio, ¿vale? Área distinguida selecta, igualmente 50% de clubes distinguidos de la base, más uno. Y distinguida del presidente, 50% de clubes distinguidos, más uno y crecimiento neto de un club. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tu, que tu área comenzó con cuatro clubes. Entonces, para ser área distinguida, necesitas, ser, necesitas eh, no tener pérdida neta de clubes, enviar 75% de tus reportes de visita, y por lo menos dos clubes, que es el 50%, dos clubes distinguidos. Para ser área distinguida selecta, necesitas estos mismos dos, y tres clubes distinguidos, 50% más uno. Y para hacer área distinguida del presidente, nuevamente, estos dos, tres clubes distinguidos y crear uno nuevo. Bueno, no crear uno nuevo, crecer uno nuevo, porque es, es, es una parte muy importante esto de crecimiento neto. Si pierdes dos, pues necesitas crear esos mismos... Eh, si, si pierdes uno, perdón, necesitas crear dos, ¿verdad? Entonces, crecimiento neto. Yo sé que ahorita todo esto es mucha información, es demasiada, demasiados datos, demasiadas cuestiones que a lo mejor no se les van a pegar, pero no se preocupen. Lo importante es que los tengan en su mente, que los vayan identificando, que vayas dándote cuenta de todo lo que implica ser director de área. Algunos recursos que te voy a pedir que consultes y que leas, que son muy importantes. El primero, District Leadership Handbook, que es el manual, digamos que es la Biblia de todos los directores de área para arriba. Todo lo que tienes que saber del distrito viene en este manual. Está en inglés, entonces sí te sugiero que o aprendas inglés o lo pases por Google y lo traduzcas. Pero ahí viene todo lo que necesitas saber. Para que no me creas a mí, Arturo Aubry o a Rosalba o a Yari, Carolina, Sara, lo veas directo de la fuente. El manual de liderazgo del distrito te dice todo lo que tienes que saber. Ahí te dice cómo llevar a cabo elecciones de área, cómo llevar a cabo la instalación de oficiales de club cómo llevar a cabo clubes distinguidos, te dice qué, qué hacer en caso de que, un, de que de renuncie. Bueno, creo que eso no viene en este, viene en este. En el manual de liderazgo del club, viene, por ejemplo, cuando renuncia un oficial, qué pasa cuando un, tes, un oficial no está funcionando, el tesorero no, no hace su trabajo, el presidente no quiere hacer el suyo... Eh, un montón de escenarios hipotéticos, situaciones que te pueden pasar como director de área, como oficial de club. Aquí en estos dos manuales vienen. Este de liderazgo de club sí está en español. Entonces ese sí también puedes leerlo. Y el segundo, que debería ser el tercero, pero el segundo es Dashboards. Dashboards es también donde tú vas a poderle dar seguimiento a todo lo que es eh, el avance de tus clubes. Y ahorita se los voy a compartir rápidamente para que tengamos ahí de referencia cómo es. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, voy a hacerlo desde cero para que vean. Por ejemplo, para llegar a Dashboards, puedes poner en Google Dashboards Toastmasters. Y aquí en la primera, en la primera página, nos va a mandar a esta cosa monstruosa. Ahorita vamos a ver cómo llegar. ¿va? Otra manera es que te vayas al sitio web de Toastmasters y aquí donde dice Leadership Central, en donde dice Distinguished Performance Reports, ahí le vas a dar clic y te va a mandar a la misma cosa monstruosa. ¿Vale? Ahora, no te preocupes. Todo esto es información que a nosotros nos funciona, que nos sirve como líderes de distrito, pero tú como director de área no necesitas todo este show. Entonces te vas a ir a este, donde dice Select a District, y vas a buscar el Distrito 34, que es nuestro distrito, Centro Sur de la República Mexicana. Y luego te vas a... Aquí vas a ver que hay tres pestañitas. Estas tres pestañitas, pues aquí te van a dar diferente información, ¿vale? En esta pestaña que dice District Performance, lo único importante para ti es la columna que dice octubre y abril, porque es la columna que te dice cuántas personas han renovado. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, vamos a... a a ventanear al área 1. ¿Quién es el área 1? Aquí está. Nini Trevi, por ejemplo, ya renovaron 20 de, de, en octubre y renovaron 19 en abril. Entonces, pues ya están muy cerca de ser distinguidos. Eso a ti como director de área te sirve porque entonces tú puedes ir viendo qué clubes necesitan más apoyo. Por ejemplo, Capital Mexicana, pues no ha renovado nada. Entonces hay que hablar con el presidente. Oye, presidente, no, he visto que no has renovado ningún socio. ¿Cómo te ayudo? ¿No? Luego, en la pestaña de de Division and Area Performance, esta la vas a utilizar un poco más, porque pues como dice, área Performance. Y aquí, si te das cuenta, tenemos las diferentes áreas del distrito. No te, no te pongas a, a... No te preocupes por qué es lo que significa todo este show. Solamente quédate con la idea de que pues aquí, eh, en el Distrito 34, más o menos, hay 45 áreas, dependiendo del año. vale Y por ejemplo, tú aquí vas a ver el área... Vamos a ver un área más sencilla, porque está, aquí está. El área 3. El área 3 empezó con cuatro clubes. Ahorita tiene tres clubes, entonces perdió uno. Necesita crear dos. ¿Te acuerdas que habíamos dicho? Crear dos para ser área distinguida del presidente. O uno para ser área distinguida y área distinguida selecta. También en, este, en esta columna podemos ver las renovaciones de sus clubes. Y en esta columna lo que te decía respecto a los requisitos de visitas de área. En el caso de, el, de la primera ronda, este director, que es muy cumplido, Logró el 100% y bueno, ya tiene ahí este primer requisito antes del 30 de noviembre. Tiene que hacer lo mismo antes del 31 de mayo. Y pues por último va, van a ver aquí la membresía de sus clubes y las metas de sus clubes. ¿Vale? Si se dan cuenta, él tiene tres clubes que ya tienen práctica, tiene dos clubes que ya tienen metas para ser distinguido y el club Minerva pues ya nada más iría por una meta más. Más o menos aquí tú te vas a ir dando cuenta cómo van tus clubes, cómo van en metas, cómo van en membresía. Y ya si quieres más detalle aún, pues aquí lo tienes, ¿no? Por ejemplo, área 3 nuevamente. Cada uno de tus clubes. De las 10 metas del programa de club distinguido. ¿Cuántas tienen? ¿Cuál es la membresía base? ¿Cuál es la membresía actual? Entonces, esta página te va a dar muchísima información sobre qué es lo que necesitas para ser área distinguida. Cómo van tus clubes. Cómo van en membresía. Cómo van en metas. Cómo van en capacitación. ¿Vale? Ya no me quiero extender más en este show porque es demasiado. Pero... <coughs> Quédense con esa idea. Leer los dos manuales, District Leadership Handbook, Manual de Liderazgo del Club, que está en español, y meterse a Dashboards para poder ver cómo funciona un área, cuáles son las metas, cuáles son las estadísticas de los clubes, y van a ir entendiendo cómo funcionan estos mismos en términos numéricos. ¿De acuerdo? Poco a poco le van a ir agarrando la onda, y pues, de esa forma le van a poder servir a sus clubes de una mejor manera. Y ahora sí, con esto termino mi presentación y vamos a lo que realmente veníamos a ver, que es a nuestras panelistas de esta noche. Y eh, la forma en la que vamos a funcionar es... La, la forma en la que vamos a funcionar... No, la forma en la que esto va a funcionar es que les voy a hacer algunas preguntas y pues vamos a escuchar cuáles son su, sus experiencias respecto a, a cómo han vivido su rol, cómo están viviendo su rol Dos de ellas son directoras actuales de nuestro distrito, Ayari y Sara, muchas gracias por acompañarnos. Y Carolina y Rosalba fueron directoras en años pasados, ambas muy exitosas, ambas con grandes resultados en sus respectivas gestiones. De hecho, Rosalba fue, creo que no lo mencionaste, Juan, en esto, pero a Rosalba fue directora del año en el, en el año en el en la que ella fue eh, eh, directora de él. Entonces fue la mejor directora del distrito, ¿vale? Para que se lleven una idea. Ahora sí, entonces algunas preguntas que tengo para ellas. Vamos a comenzar con la primera mitad de la misión del distrito. Recuerden, ¿cuál era la misión del distrito? Crear nuevos clubes y, alcanzar, y apoyar a los existentes a alcanzar la excelencia. Entonces vamos a hablar de la primera mitad. Y alguien que tuvo mucho éxito en este objetivo fue precisamente nuestra primera panelista, Rosalba Murillo, que creó el club Ucata si no me equivoco. Si quieres, Rosalba, ¿cómo le hiciste para crear un club nuevo? Compártenos. Hola amigos, buenas tardes, eh, queridos Toastmasters que nos escuchan, queridos prospectos a directores de área, amigas, directoras de área, estimado director de calidad del distrito, los saludo a todos con mucho cariño. Mi nombre es Rosalba Murillo y efectivamente fui, tuve el honor de ser directora de área y siempre que... Empiezo algo, empiezo un proyecto, lo empiezo con cariño y con pasión. Creo que ese es el ingrediente principal, las ganas de servir, porque sabemos que en estos cargos lo que venimos es a servir. No para ser famosos, no para que nos tomen muchas fotos o nos entreguen un trofeo al final o no, sino venimos a servir, esa pasión, ese gusto por servir. Entonces, cuando yo... Entré a mi gestión como directora de área, era la primera vez que yo tomaba este cargo, como sucede en muchas ocasiones. El año anterior había sido presidente de mi club y había tenido varios cargos dentro de mi club. Entonces ya venía fogueándome en esta arte de hacer las cosas bien hechas. Entonces quise dar el siguiente paso, el siguiente paso era ser director de área. ¿Qué hay que hacer? Pues saber muy bien el manual, a leerlo muchas veces, tomar muchas notas y sobre todo preguntar aquello que no entiendes, porque hay, hay cosas que nos cuestan un poquito trabajo, ¿qué es ese 50 más 1? Si se me pierde un club, ¿qué hago? Ya me descalifican. Entonces ya te van clarificando las personas que más saben, obviamente siempre va a haber alguien en quien te puedes apoyar. Entonces, hacer las cosas con cariño, con pasión, con el... Con el con las ganas de servir, estar bien informada, por supuesto conocer también el manual de liderazgo del club, que ese ya, como les digo, tenía ya un poquito de experiencia por tener cargos anteriores dentro de mi club. Y no solamente eso, sino poder transmitirlo a los clubes a cargo, a los clubes, no son mis clubes, son mis clubes, estos cuatro clubes son míos, no, no son tus clubes, es algo más importante, son los clubes, bajo tu cuidado. Eso es algo muy bonito porque entonces ahí sí se entiende ese, esa pasión por servir y nada da más gusto que transmitir aquello que, que tú sabes, lo poco, lo mucho que tú sabes y apoyar a los demás a alcanzar la excelencia, precisamente eso. De tal manera que cuando yo recibí esta área con cuatro clubes a cargo, algunos clubes, como en todas las áreas, son, son equilibradas. Hay clubes fuertes, hay clubes medios y hay clubes que necesitan mucho apoyo. Entonces, estos cuatro clubes, yo hice algo muy especial y les voy a pasar el secreto para que lo anoten, por favor. Vi a estos clubes a cargo en su máximo potencial. Club distinguido del presidente para estos cuatro clubes. Lo escribí. Lo puse en un tablero, si le quieren poner alguna foto bonita, lo que ustedes les inspire, háganlo, véanlos en su máximo potencial. Y no solamente es que repitan un mantra, es que voy a tomar estos cuatro clubes a cargo y voy a mostrarles el camino porque algunos ya se lo saben hasta con los ojos cerrados. En, en este caso el club expresión era año tras año club distinguido del presidente. Entonces ese club el club de Expresión era un club fuerte. Ya se sabe de memoria el club distinguido del presidente, pero no hay que darlo por hecho porque los roles, los oficiales cambian. Entonces puede ser un presidente inexperto, por ejemplo. Nunca pierdes de vista, aunque sea un club fuerte. El club Juan Joaquín Joffre era un club de reciente formación, apenas estaba eh, empezando, tenía un año de formación más o menos y jamás había alcanzado la distinción. Nada. Entonces les les dije ustedes van a ser Club Distinguido del Presidente. El Club Siervo de la Nación había estado batallando mucho el año pasado, había estado casi a punto de, de desaparecer como club, habían tenido muchos problemas con la membresía. Les dije, ustedes son un club distinguido del presidente, pero hay que trabajar en ello. Nunca tampoco lo habían conseguido esa distinción, nunca la habían logrado. El Club Apatzingán era un club que, que si había, era un club ya antiguo, pero que había estado mermando en cuanto a el entusiasmo. Ustedes saben todo lo que sucede. Y entonces también les dije, ustedes pueden volver a ser un club distinguido del presidente porque tenían cinco años que no conseguían eso. De tal manera que algunos sabían exactamente cómo hacerlo y otros no tenían la menor idea de qué era eso, dónde se subían los logros, no sabían. Entonces todos al igual les fui mostrando el camino. ¿Cómo? En primer lugar, conociéndolo yo muy bien. Y después nos faltaba un club nuevo. Entonces, por supuesto, no se iba a perder ningún club y todos, los iban, todos iban a ser club distinguido del presidente. Y necesitábamos un club nuevo. ¿Por qué? Porque siempre hay que crecer, hay que aportar a, al distrito, hay que llevar el mensaje de Toastmasters a más personas, a un lugar a donde no hubiera Toastmasters, entonces allá en Zamora, Michoacán es, había un grupo de personas que se estaban reuniendo y que estaban queriendo ya eh, conformar un club Toastmasters, entonces acuérdense, cuando uno tiene la intención, las oportunidades aparecen, porque cuando uno tiene la intención de decir voy a tener un área distinguida apoyando a mis clubes, entonces surgió esa inquietud, oye, acá en Zamora hay un, hay un grupo de personas que quieren inscribirse como Club Toastmasters. El club sponsor fue el Club Juan Jobert que quienes tenían los contactos con estas personas de Zamora. Entonces, lo que hicimos fue acercarnos, hacer los viajes necesarios allá a la ciudad de, de Zamora, donde quiera que se encuentre ese club que vas a abrir, ir, dar las charlas, explicar... Eh, y buscar ese, quiénes van a ser los sponsors, quiénes van a ser los mentores, apoyarlos, explicarles cómo se conforma un club y todo esto. Entonces, de esta manera se conforma un club nuevo, como es, fue la pregunta, perdón, fue la pregunta, eh, es buscando las oportunidades, preguntando dónde conocen que quieran abrir un club nuevo, un club universitario, un club corporativo, eh, comunitario avanzado o un club gable. Siempre debemos de tener los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos, y sobre todo, la actitud de servicio. Aquí estoy para lo que ustedes necesiten. Esa fue básicamente la estrategia, estimado Arturo. Muchas gracias, Rosalba. Retomo que nos compartes, y creo que eso no aplica solamente para clubes nuevos, pero también para todo. Primero, eh, eh, dijiste eh, declararlo, eso es un punto muy importante, ya visualizar que lo vas a lograr, y desde antes, trabajar en consecuencia de eso. No comenzando que no, no comienzas una gestión pensando que va a ser difícil, o de que cómo le vas a hacer, o uy, que... No, no, no sé cómo... Sino teniendo la certeza y la seguridad de que, de que lo puedes lograr. Otra cosa que también me retomo de lo que dijiste, eh, compromiso. Yo sé que, que Zamora... Zamora, dijiste, ¿verdad? Zamora, Michoacán. No está donde tú vives, tú vives en Morelia, entonces... Ir a visitar a ese club, estar en contacto con ellos, mandarles la información, asegurarte de que ya hicieran los pagos. Todo ese show, aunque ustedes piensen que, que no, es un, es un trabajo constante de seguimiento, de compromiso, de, de, ay, estoy cansado, hoy no voy. Pues no, no es que no puedes ir porque ya te comprometiste, ¿no? Tienes que ir y lo tienes que hacer no por ti, sino porque ahí hay 10, 15, 20 personas que potencialmente te están esperando a ti para que se pueda hacer realidad ese club. Y ya. Yeah. Muchas gracias, Rosalba. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Carolina, tú también tuviste la oportunidad de crear un club nuevo, pero en tu caso fue un club corporativo, si no me equivoco. Entonces, compártenos, ¿cómo lo hiciste para trabajar de forma efectiva con, con estos clubes corporativos que a veces pueden ser un poco complicados? Sí, efectivamente, trabajar con un club corporativo es diferente. Es diferente porque a ellos se los pues les paga la membresía a su empresa, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, o más bien, ellos se sienten que el tiempo que le dedican al club es como parte de su trabajo. Entonces, al ser parte de su trabajo, al principio es difícil que se quieran comprometer a dar más. Ya sabemos todos que Toastmaster no es una vez a la semana, o no son dos horas a la semana. Si queremos progresar, si queremos avanzar, Realmente le tenemos que dedicar más tiempo. Y en algunas ocasiones, ese tiempo, ellos no estaban dispuestos a darlo. Sin embargo, mi objetivo o mi forma de pensar era que ellos se iban a enamorar de Toastmasters poco a poco. Entonces no los quise presionar desde un principio de que tienes que asistir a las juntas. Era como, está la junta, eres bienvenido pero siempre estaba yo muy cerca de ellos. Como dices, las visitas no eran una vez al mes. Al principio sí, eran muy constantes cada dos, dos veces al mes o tres veces al mes y poco a poco ellos fueron entendiendo la dinámica de Toastmasters, les empezó a gustar, de hecho se involucraron hasta en los concursos, siempre concursaron y tenían un muy buen nivel y se vio la mejora de muchos de los socios del club. Entonces, mi recomendación para los clubes corporativos es, obviamente, estar muy cerca de ellos, pero también dejarlos que ellos mismos se enamoren de todos Que conozcan los beneficios que les puede dar la organización al estar participando y poco a poco se van involucrando y lo van logrando. Muchas gracias, Carolina. Qué buen punto retomas en este momento. Estar muy presente con los clubes corporativos. Yo, cuando fui director de área, a mí también ese fue el principal... Eh, la principal manera con la que pude yo trabajar con mis clubes corporativos. Porque al inicio, pues dicen, ay, trabajo, como tú dices, ¿no? Pero ya cuando estás presente y ya estás constantemente, empiezas a ganarte su confianza. y Ese es un punto sumamente eh, fundamental para cualquier director de área. Pero sobre todo para los clubes corporativos. Y como dices también, dejarlos que se enamoren poco a poco. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Vamos a hablar ahora de digo, cada director de área, cada directora de área tiene sus diferentes retos, ya hablamos eh, Rosalba tenía algunos clubes que estaban en, en caída algunos que eran nuevos, Carolina pues los clubes corporativos eh, Sara, tú que ahorita eres directora de área en este momento, compártenos cuál es ahorita tu principal reto este año como directora de área y cómo lo estás sacando adelante Hola, buenas noches a todos, estimados panelistas y personas que nos escuchan en redes sociales antes de iniciar mi gestión como directora de área, estaba muy acostumbrada a la burbuja del club, entonces al salir de ella y darme cuenta de la diversidad demográfica que conformaba cada club de mi área, me fue un reto porque necesitaba aprender a comunicarme eficazmente con cada uno de los socios que conformaban estos clubes. Entonces, Um, una vez que entendí que no iba a ser la misma forma de comunicarme con un socio de 14 años a un socio que lleva más de 25 años de experiencia en la organización, entonces fue uh, darles seguimiento, estar en contacto con ellos y hasta la fecha tratar de seguir escuchándolos desde y ponerme en su punto de trabajo, en su de, de comprender qué es lo que ellos están viendo como una necesidad o como un logro, y poder apoyarlos. Muchas gracias, Sara. Eso es un punto que, que tocas que es muy interesante, porque a veces como directores de área pensamos que ya lo sabemos todo, ya llegamos a los clubes y yo soy el director de área, ¿no? Y la realidad es que a veces es todo lo contrario, ¿no? A veces hay muchos socios dentro de nuestros clubes que saben más que nosotros, y que nos pueden ayudar incluso a apoyar dentro de los mismos clubes. La diferencia es que como directores de área nosotros estamos para servirles a ellos. Servirles para que ellos crezcan. Y lo que tú comentas, ¿cómo les vas a servir? Bien, si primero no los conoces, si primero no sabes de qué manera te comunicas mejor con ellos, qué estilo de liderazgo tienen. Entonces, algo que retomo de lo que nos dices, Sara es entender a tus clubes, conocer a tus clubes, saber cómo se comunican, cuáles son, cuáles son sus historias, cuáles son sus dolores, qué es lo que ha pasado en esos clubes para poderles servir de una mejor manera. Ahora, eh, algo que caracteriza el área F1, de la que nuestra siguiente panelista es directora, es que tiene algunos clubes que eh, son en inglés. Ya habíamos hablado de los, de los clubes corporativos, de los clubes que tienen personas con diferentes demografías, clubes nuevos. Clubes en inglés también son una característica que hace que sean diferentes. Eh, Ayari, nos podrías compartir si hay alguna diferencia que tú has vivido trabajando con clubes en inglés. Claro que sí. Bonita noche a todos los que nos están visualizando a través de Zoom y los que están en Facebook también. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, me toca colaborar con un club en inglés, más que nada bilingüe. Lo que he observado es que al final de cuentas siempre buscamos el trabajar en equipo. Claramente el ser en inglés es una dificultad porque he observado que mucha gente aún teme al hablar en inglés, al estar presentes, el practicarlo con otras personas. Dentro del club hay personas muy experimentadas que pueden Hablarlo sin ningún miedo alguno. En cambio, también hay personas que no saben inglés y están practicando. Este es un factor muy importante. Afortunadamente, dentro del club hemos tratado de trabajar en equipo, hablarlo, buscar alternativas en las cuales ambas partes se sientan parte del club, sin necesidad de que estas personas vayan a otro lugar a buscar o fortalecer su inglés. El principal se podría decir que objetivo es tratar de incluirlos como tal. Afortunadamente hemos logrado hacerlo. Aunque también deben de saber que está la dificultad del compromiso de cada uno de los socios. Cuando son sesiones en español, sobran los cargos. Pero cuando son en inglés, ahí es donde entra el pánico. Es que no sé hablar inglés, es que no sé cómo poder evaluar. El primer reto es romper el miedo y afortunadamente hemos estado rompiendo el miedo y por ello es que aún seguimos siendo un club destacado. Muchas gracias, Ayari. Eh, ese punto que tocas es eh, importante que lo, que lo compartamos, que si bien tú estás para servirle a tus clubes, también necesitas el compromiso de cada uno de ellos para poder eh, servirle a sus socios de una manera efectiva y también retomo lo que dices de romper el miedo, no solamente en clubes en inglés pero en cualquier, cualquier tipo de situaciones digo yo soy socio de un club en francés y todavía digo, ay no quiero pasar a los table topics pero bueno pues tengo que hacerlo ¿no? o, o cuando vas a ser oficial de alguno de tus clubes también tienes que romper ese miedo, aunque no sepas qué vas a hacer, te podemos ayudar, capacitarte, pero el punto es primero dar ese primer ese, ese paso y aventarte. Gracias, Ayari. Ahora, en esa misma línea del compromiso y de cómo apoyamos a nuestros clubes, me gustaría preguntarle a Rosalba, ¿de qué manera tú eh, apoyaste a, a los clubes que tenías para que fueran distinguidos? Si nos quieres comentar eh, algo breve sobre, que ya nos comentaste ahorita eh, algo sobre, sobre cómo lo hiciste, pero ya algo más específico de cómo les ayudaste a ser distinguidos. Sí, básicamente es que ellos conozcan cómo hacerlo haciendo un plan de éxito del club, así como tenemos un plan de éxito de área y de todo lo que tengamos que hacer, el plan de éxito del club y revisarlo, estar en, en reuniones constantes con ellos, tener reuniones de consejo que no necesariamente tendrán que ser solamente dos veces al año, sino tener más reuniones, causar provocar la camaradería entre los clubes del área, tener este, esta sensación de pertenencia. A veces nos cambian de área, pero en este momento somos el área E3. Así me tocó en ese, en ese momento y vamos a hacerlo mejor. Cada uno de nosotros es club distinguido del presidente. Cada uno de nosotros, nadie se va a quedar atrás. Entonces, porque había esos clubes que se sentían, pero es que nosotros no, es que nosotros nunca lo hemos hecho. Entonces, es demostrar que sí pueden. Yo pienso que regalarles la oportunidad, de la experiencia de, de éxito, la experiencia de ganar, empodera mucho a los clubes, aunque nunca lo hayas hecho antes. Siempre hay que romper paradigmas. Nunca lo he hecho, pero ahora lo vamos a hacer. Y les prometí que íbamos a ser área distinguida del presidente. De tal manera que al tanto fue esta, esa sinergia que fuimos haciendo, que fuimos creando, que fuimos apoyándonos, nadie se queda atrás, era un lema, nadie se queda atrás. El club al que consideran más débil va a ser igual que todos. Entonces, resulta que al final de la gestión, los cuatro clubes iniciales fueron club distinguido del presidente, ni más ni menos. No pueden saber incluso... Las lágrimas de emoción que había en, en los oficiales porque costó trabajo. Claro que costó trabajo. Fue un reto. Y, y este, me acuerdo lo bonito que sentía yo cuando me regalaban esos audios. Gracias, Rosy. Lo hicimos, lo logramos. Tú confiaste en nosotros. Entonces, hasta me emociono porque es muy bonito. Esa, esa sensación de logro, no tuyo, de alguien más, empoderar a alguien más. Y el club nuevo, el club Bucatahuandani, también les dijimos, ustedes no se van a quedar atrás, ustedes también van a lograr la distinción. Y efectivamente, ellos lograron ser club distinguido en seis meses de formación. ¿Cómo se puede lograr eso? Yo creo que es que los socios tengan la información correcta, porque todos lo podemos hacer. Todo club puede ser club distinguido hay que saber solamente cómo hacerlo y darle seguimiento. Yo era Dashboard Holic, <risa> muy seguido estaba visitando Dashboard, veía si ya subieron un logro nuevo, si ya, este, todo eso, hay que estar muy al pendiente de los clubes y decir, oye, no has subido tus visitas, perdón, no has subido tus, tu, tus logros educativos, yo sé que fulanito ya dio el tercer nivel, o sea, porque hay que estar muy en comunicación, es que sí, yo sé que lo tengo que hacer, pero no sé cómo hacerlo. Ah, mira, nos conectamos y te, y te digo cómo. Yo te digo cómo. Entonces, ese simplemente yo te digo cómo causa confianza. Y me empezaron a hacer muchas preguntas porque antes no me hacían preguntas, y después me hicieron muchas y es porque querían saber más y entonces todo mundo iba logrando, logrando y logrando y así lo logramos juntos. Muchísimas gracias, Rosalba. Ok, miren, primero retomo lo de eh, planear, muy buen plan, estructurado al inicio, nos ayuda a tener un rumbo hacia dónde dirigirnos. También retomo lo de eh, la capacitación, estar constantemente capacitando a nuestros clubes, ya lo, lo mencionamos, es importantísimo que sepan cómo hacer las cosas porque, bueno, no les podemos pedir algo que no saben hacer. Y tres, eh, la confianza. Cuando ellos te empiezan a tener confianza, es... Conforme es cuando vas a lograr que, que realmente te vean a ti como alguien que apoya y que está para servir. Voy a compartirles rápidamente mi pantalla para que vean esto que mencionaba Rosalba, el plan de éxito del club. Este está en español, también lo voy a poner en nuestra página de recursos. Y este plan nos va haciendo algunas preguntas y nos va pidiendo que vayamos ingresando diferentes nombres, personas, obstáculos potenciales, protocolos, interacciones de equipo sea, pues es todo un show de metas que tú tienes que ponerte a hacer con cada uno de tus clubes y que te va a ayudar a que ellos tengan claro de qué es lo que tienen que hacer a lo largo del año, de que no empiecen el año y bueno, ayer vamos a presentar discursos y hacer table topics, pero sin ninguna guía, sin, ninguna, sin ningún tipo de, de objetivo o meta. Y no te creas que solamente lo hay para los clubes, también está el, el plan de éxito del área, que es, bueno, básicamente lo mismo, pero para un área, ¿no? Y aquí también te va haciendo preguntas, potenciales, obstáculos, te va pidiendo, obviamente ya a, a un nivel un poco más grande, cómo le vas a hacer para apoyar a tus clubes de la mejor manera, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, muy importante. Bueno, eh, y hablando acerca de la confianza, hablando acerca de, de cómo generamos esa eh, interacción con nuestros clubes de forma efectiva, Carolina, ¿nos podrías compartir cuál ha sido para ti la herramienta más efectiva para que tus clubes te escuchen, que empiecen a confiar en ti, que, que empiecen a abrirse a ti? Compártenos. Claro que sí, director, con mucho gusto. Hay un concepto que me gusta mucho que se llama accountability, que en realidad no tiene una traducción directa al español, pero se refiere a tres conceptos muy importantes que son el compromiso, eh, ay, se me Perdón, el compromiso, el, la proactividad y la responsabilidad. Y esos tres conceptos los puse en práctica. ¿Por qué? Porque yo siempre estuve comprometida con los clubes. Siempre estuve ahí cuando necesitaban algo de mí y no solo cuando necesitaban algo de mí también estaba yo ahí porque sabía que aunque no me lo pidieran, había algo que hacer por los clubes. El ser director de área te da esa oportunidad de estar muy cerca de los clubes. Entonces es algo muy interesante que a mí también me hizo crecer muchísimo al conocer diferentes tipos de clubes, diferentes necesidades, y a muchísimas personas. Entonces siempre estuvo mi compromiso de apoyarlos y también mi proactividad al estar ahí, al preguntarles qué necesitan o vamos a hacer esto. ¿Qué te parece si hacemos una sesión de puros table topics o una sesión de solamente temas preparados? En fin, muchas ideas que les di que se pusieron en marcha y también la responsabilidad, porque esa responsabilidad de decir vamos a lograr las metas y siempre era poner el ejemplo para empezar conmigo misma, porque si yo exigía o si yo pedía que teníamos que lograr metas, era la primera en presentar proyectos y en avanzar en Padways, pero también lo tenía que hacer mi club base, mi club base que ya había sido desde algunos periodos club, un club distinguido, también lo tenía que seguir siendo, tenía que seguir siendo un club distinguido del presidente, entonces era motivar también a través del ejemplo. Entonces usé mucho esa herramienta, el, la, el accountability, ¿no? el, el dar lo que se espera de ti y dar algo más, pero también hacerte responsable, es decir si algo no sale, no, no, si sí va a salir, tiene que salir porque es mi compromiso. Entonces eso fue lo que hice, directora. Muchísimas gracias. Me quedo con eso último que dijiste. Va a salir porque es mi compromiso. No hay más. Quédense con eso. Muchas gracias, Carolina. Ok, um, eh, seguimos con, eh, hablando de este mismo compromiso y hablando de, de cuando recibes un área, en el caso de algunas áreas que llegan ya con clubes que están muertos, que ya no tienen sesiones, que ya no tienen socios, y que imagínate comenzar tu gestión y ya se te murió un club. Eso obviamente pues genera un sentimiento como de, de changos y ahora qué voy a hacer, ¿no? Entonces, Caro, Caro Mushev, que, bueno, Sara Mucheff, eh, que está su, ella como directora de área actualmente vivió o está viviendo una situación así, que recibió un club que ya está muerto. Compártenos, estimada directora, cuando recibes un club muerto, ¿cómo le haces para sobreponerte a esta situación? En primer lugar, tener muy claro que no estás solo, que estás respaldado por tu director de división, por el consejo de división, y sentir el apoyo. En segundo lugar, entender, analizar la situación, plantearnos la pregunta, podemos revivir ese club e intentarlo. Así fue como lo hicimos mi directora de visión y yo, desafortunadamente no funcionó, así que planteamos otra pregunta, ¿cómo podemos abrir un club nuevo? ¿Dónde podemos hacer? Y actualmente estamos trabajando por un club nuevo, enfocar esa energía, y retomo las palabras de Carolina Flores, va a salir porque así debe de ser. Muchas gracias. Pues sí, como tú dices, ¿no? Primero es ver si se le puede apoyar y si no se le puede apoyar, pues vamos y creamos uno nuevo. Así, no hay de otra, no hay de otra. Me encanta esa actitud. Eh, y ahorita, de hecho, estás en el proceso de crear uno nuevo, ¿verdad? El Club Orizaba, si no me equivoco. Sí, así es. Ahí está, mira. perfecto. Muy bien, muy bien. Eso me gusta. Esa es la actitud. Bueno. Y hablando precisamente del, de, de división, justamente nos decías ahorita que el apoyo que recibes de tu directora de división, en tu caso Diana, pero bueno, en cualquier caso, en cualquier situación tu director de división es muy importante. También su función como directores de división, y ya lo hablamos hace unos meses en, la, en el webinar del líder de distrito, es apoyar a los directores de área. Vean, esta organización está muy, muy bien hecha. Entonces, la pregunta para ti, estimada Ayari. ¿Cuál crees que sea esa, la principal necesidad que tiene un director de área respecto de su director de división? Es decir, normalmente hablamos de, bueno, ¿cuáles son las principales funciones de un director de división? Y las pensamos, pero a ti como directora de área, ¿qué es lo que tú necesitas más de tu director de división? Claro que sí, estimado director. Deben de saber que sin duda es apoyo. Apoyo, trabajo en equipo, escucha activa y buena comunicación. Esos cuatro fundamentos son principales para que tanto un director de área como un director de división puedan cumplir sus objetivos como tal. Desafortunadamente en esta gestión yo considero que estuvo un poco baja esa situación. Los clubes se sintieron un poco abandonados, pero yo me acerqué a cada uno y dije no están solos, están conmigo, están con mi equipo y están con los demás socios del área. Principalmente hay que trabajar. Porque como lo comentaban alguna de mis compañeras, hay a veces en las cuales tú como director de área tienes dudas, incertidumbres y debes de dirigirte a tu director de división. Cuando tenía más dudas, me acercaba a Arturo, me acercaba a Ángel o las personas que sabían que podían identificar sobre el tema. Y asimismo yo apoyaba a mi clubes. Afortunadamente ahorita estoy trabajando arduamente con ellos, se sienten muy agradecidos y para mí, como lo comentaba Rosalba, es un gran sacrificio y es logro de ellos. Yo solamente estoy sirviéndoles, apoyándoles. Así que yo invito a todos aquellos que quieren ser directores de división, que sin duda incluyan a sus directores de área, platiquen, escuchen, mantengan una Buena comunicación, porque sin duda es muy primordial. No lo dejen hasta lo último. Ya lo último ya no tiene tanto caso, porque tú ya trabajaste varios meses. Así que yo les invito a que desde un inicio se comprometan y creen juntas. Esas juntas, sin duda, crean mucho más cosas efectivas, tanto para el área como división. Y así mismo se ven los grandes resultados. Muchas gracias, Ayari. Retomo eso que comentas de, de tener una comunicación constante con tu director de división, de, de siempre estar preguntando si tienes alguna duda, y de si el director de división no la sabe, pues pasas con quien la sepa, ¿no? El de crecimiento, el de calidad, el de distrito, con la sede, con los manuales, pero un punto muy importante es como directores de área no nos podemos quedar con ay bueno, no me, dije, no me dijo nada mi director de división, pues ya no les digo mis clubes, porque nuevamente de entrada tu responsabilidad, eso lo voy, a, lo voy a recalcar. La responsabilidad del director de área no es con el director de división, no es con el, direct, con el distrito. Tu responsabilidad es con los clubes, con los socios de los clubes, con los oficiales de los clubes. No es con Arturo Auri, no es con Salvador Santoyo, no es con, eh, en tu caso, no es con Eric Munguía Yari. Nosotros estamos para servirles a ustedes. Entonces, en, el, en cualquier momento, si yo no te contesto, si no te contesta el director de división, si no te contesta nadie, vas y lo preguntas a la sede, a, a lo buscas en el manual, pero tu responsabilidad siempre está en servirle a tus clubes. Y todos los demás estamos para servirte a ti. ¿va? Eh, le estoy hablando a los potenciales directores de área, porque eso de hablarte a ti ya, ya no se entiende mucho. Eh, y bueno, creo que esas eran todas las preguntas que tenía que quería hacerle a nuestros panelistas, pero ahora vamos a darle la palabra a nuestro, eh, a nuestro moderador, Juan Ernesto García, para que nos ayude leyendo las preguntas que haya en el chat de Zoom, en la función de preguntas y respuestas. También si quieres ir dejando tus preguntas, por favor, déjalas. Y bueno, te deseo la palabra, estimado Juan Ernesto, para que nos hagas todas las preguntas que tengas. Muchísimas gracias, director. Muchísimas gracias, por la, primero por la presentación y primero a las panelistas que están de lujo. Es un pócar de reinas, pero no solamente por lo bella, sino por lo cultas y por la experiencia que nos están compartiendo. Y rescato, si me permites, Arturo, antes de pasar a las preguntas, tres palabras claves para mí que han mencionado indistintamente para ser director de área. Porque a veces pregunta a la gente, ¿y qué se necesita? Pues mira, responsabilidad, compromiso y congruencia. Así de sencillo. Si tienes esas tres habilidades para desarrollar o son parte de ti, pues el trabajo es totalmente tuyo, eres bienvenido. Muchas gracias compañeras por tan buenos consejos, por compartir su experiencia y evidentemente a nuestro director por estar plasmando de una manera tan eficiente todos los conceptos que me queda, me queda claro que seguramente todo el mundo está comprendiendo. Y sí, efectivamente tenemos participación de la gente que nos escucha. Eh, y voy a permitirme ver aquí las preguntas. Eh, bueno, primero, de, por parte de, de Facebook tenemos saludos, por parte de Cristian Manso, eh, saludos amigos a Alan, Alan Ortiz, a eh, Abraham López, nos, nos mandan saludar y felicitar a los panelistas. Tenemos una pregunta, eh, ¿qué es más difícil, abrir un club corporativo o un club universitario? A ver, vamos a preguntarse a la cara que tiene la experiencia. ¿Qué es más difícil, abrir un corporativo o un club universitario? ¿Y cuáles serían los principales diferenciadores? Más difícil yo creo que en cuanto a trámites, porque como mencionaba Rosalba, tienes que estar muy pendiente, muy alerta de en dónde se puede abrir un club y una vez que lo tienes identificado, es el mismo proceso. Sin embargo, en cuanto a trámites, el club corporativo puede llegar a ser un poco más complicado por el tema de los pagos, porque lo paga la empresa y tienes que estar muy pendiente a veces de de cómo se va a pagar, si se va a pagar con la tarjeta de crédito, si se va a pagar con cheque, en fin. En cuanto a tema administrativo, sí puede ser un poco más complicado, pero al final es un proceso muy parecido a abrir un club corporativo, un club universitario. El objetivo o la, la finalidad más bien es encontrar en dónde puedes abrirlo. Muchas gracias, Caro. Y aquí nos hace una precisión rosable que creo que viene al lugar. Al final, la persona que nos, que nos pregunta, y que, cuyo nombre ya no lo tengo porque se me borró, pero sí te sigo a la pregunta, eh, un, un, un club comunitario es igual a un universitario. Lo que pasa es que seguramente su, una persona que nos pregunta se refiere a la universidad, pero claro, creo que nada más hay dos nombres, que es el comunitario y el empresarial. Y el comunitario entra en el universitario. Entonces, un universitario pues igualmente eh, comunitario y el nombre correcto es comunitario, gracias por la observación Rosalba y gracias Carlos por la respuesta tenemos otra pregunta ¿cómo podemos invitar a alguien para que sea parte de nuestro, de nuestro equipo de trabajo como director de área? De, ya nos comentaba Arturo que se requiere que tengas un equipo de apoyo y nos preguntan ¿cómo, cómo hago? ¿cómo invito? ¿cuál es eh, la manera en que debo de evocar las, los requisitos eh, la, eh, y las aptitudes que alguien debe de, de manifestarse para ser parte de mi equipo como director de área? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? A Yari, vi que me movió la mano, así como yo. Adelante, Ayari. Con muchísimo gusto. Deben de saber que a mi equipo de trabajo yo les escribí una gran carta expresándoles por qué requería su apoyo. Se las envié de una forma muy propia. Les escribí, estimado tal... Te solicito que me apoyes porque veo que tú cuentas con habilidades para que me apoyes en el crecimiento, para que me apoyes en calidad. Y asimismo les di un apoyo y beneficio. ¿Qué quiero decir? Ellos me benefician a mí apoyando y asimismo mismo yo los puedo apoyar a ellos. Al final de cuentas se trata de aprender todos. Y hay una frase que me encanta muchísimo y suelo aplicarlo, que dice que uno es bueno en varias cosas. Otra persona puede ser bueno en otras habilidades, pero ninguno es mejor que todos nosotros juntos. Así es como yo los invité, les hice una carta, los exhorté a ser parte de mi equipo y al finalizar les envié una foto de un chocolate, porque claro, estábamos de manera virtual y no se los podía dar personalmente. Y así es como mi equipo, contando todas sus experiencias, sus habilidades, aptitudes y también expresando cómo es que debían de aplicarlos, fue que los invité a ser parte de mi equipo y efectivamente no pudieron decirme que no bien se dice mi querida Yeri que en el pedir está el dar y hablando de dar, pues invítalos a que vayan a Cancún allá les tendrías el chocolate personalmente nada más que en las si no se va a derretir, muy bien, muchísimas gracias y especialmente Karina Adriana Luevano, quien nos hizo la pregunta está agradeciendo, muchas gracias por contestar mi pregunta, eh, saluda a todos los panelistas y felicita por el webinar Guadalupe Moreno pregunta, además dice felicita a todos los participantes por su compromiso y dar a conocer a los clubes. Gabriela Briceño, como director se puede abrir clubes en otros estados o solo en el que resides? Es una muy interesante pregunta. Es, es limitativa a la geografía o podemos aprovechar la virtualidad. Voy a responder esa pregunta. Sí, porque esa ya es. Sí. <ríe> Ya no es tanto de director de área, pero les, les puedo decir que si quieres hacer un club virtual, pues lo puedes hacer como tú quieras, ¿no? Clubes que son geográficamente limitados, eh, de acuerdo a los protocolos, sí están eh, limitados a donde está el, el área. ¿Sabes por qué? Porque cuando lleguen a haber sesiones presenciales y tú necesites tener concursos o capacitaciones presenciales, pues va a estar muy difícil que si tus clubes están en Veracruz, y tengas un club en Michoacán, pues quieras mandar a los clubes de Michoacán a su concurso de área, pues hasta Michoacán, ¿no? Ahorita que estamos en, en formato virtual ha sido mucho más sencillo, pero ya cuando regresemos a presencial, pues va a ser diferente, ¿no? Entonces, ahí está ese pequeñito detalle. Yo, yo sí, es correcto, y si me permites director, voy a poner el ejemplo del club Toms Master Canagraf, que se abrió, o sea, se registró apenas el 1 de julio de este ciclo, pero es un club que es meramente virtual, porque todos los socios somos de todas partes de la República. O sea, no hay dos socios del mismo lugar. Y va a ser virtual toda la vida, porque lo que comenta Arturo es bien cierto. Se registró en Guadalajara. Sin embargo, tenemos socios de Monterrey, de Puebla, de Ciudad de México, de Toluca, obviamente, de Veracruz, Michoacán. Y su naturaleza es virtual. ¿Por qué? Porque todos los socios son así y están entendidos que todo va a ser virtual, pero como comenta Arturo. Si yo estoy en Veracruz y va a ser eh, eh, presencial en algún momento, pues sí tengo que restringirme al área geográfica, ¿verdad, director? El área geográfica que abarca, o ya no digas el área, la división, creo que puede ser, ¿no? La limitante sería el área geográfica que abarca la división, ¿podría ser más completo? Um, pues no, no como tal, digo, hay algunas áreas que no están dentro de la misma zona geográfica de una sola división. La, la división F, por ejemplo, es un, un ejemplo, ¿no? La mayoría de esos clubes están en Veracruz, pero el área 5 tiene clubes en la zona sur del, del estado, eh, tiene en Minatitlán, tiene en Villahermosa, entonces no necesariamente de, de la división, pero sí que consideren a la hora de, de alinear, y eso se hace en el proceso de creación de clubes, a la hora de alinear un club se considera la geografía en, en circunstancias normales, ¿no? Porque con pandemia es, ah, esto ha sido un desastre, pero en circunstancias normales se considera la geografía precisamente por la capacidad de los clubes a poder asistir a eventos presenciales. Perfecto, muchas gracias. Fue una buena pregunta. Tengo un comentario más. Grabé las preguntas, me cambié de dispositivo hace un momento y al cambiar de dispositivo ya no se me guardaron las, pre las preguntas de quién las hizo. A ver si la persona que la hizo puede poner su número para darle crédito. Alguien nos decía al principio del webinar: ser director de área implica un seguimiento puntual 365 días. Calendario de los máster ¿Para qué? Para estar atendiendo el avance de los clubes en cuanto a la capacitación, en cuanto a los concursos, en cuanto a las visitas de los clubes, etc. Entonces, en, en, ese, en ese tenor, ¿qué nos puede compartir, Sara, respecto a ese seguimiento? En tu experiencia como directora de área, ¿cómo, ¿cómo estás viendo ese seguimiento desde el día 1, que es el primero de julio, y cómo lo ves finiquitado al 30 de junio? Ese seguimiento puntual para que todos los puntos estén cubiertos de todo lo que nos comentó Arturo que se vende de cubrir. Bien, recuerdo que en la capacitación de oficiales en Guadalajara, Mónica Torales, la agente de relaciones públicas, mencionó que uno no es Toastmaster solo durante la sesión, sino es las 24 horas del día, las 365 horas de los 365 días del año y que lo mismo es con el rol entonces, me debes de comprometerte, en mi caso lo hice dos semanas antes incluso de que iniciara la gestión. Ya ya tenía eh, ubicados a las personas que iban a ser oficiales de los clubes de mis áreas y organicé una pequeña reunión eh, mediante Zoom para conocernos principalmente y eh, comenzar a ver sobre los planes de éxito del área y poder contestar alguna de sus preguntas. Una vez que comenzó la gestión, bueno, um, principalmente intenté conectarme a las sesiones de algunos clubes que me lo permitían, uh, otros pues, sesionan en presencial. Entonces, se me ha complicado un poco ese aspecto, pero tratar de enviarles un mensaje al menos uh, una vez al mes o lo más pronto posible siempre, de cómo van, qué tal las metas, checar el dashboard, como lo decía Rosalba, eh, estar pendiente si ya subieran los logros si no lo han subido, ¿por qué no lo han hecho? Y tratar de adecuarme a sus opciones para poder apoyarlos en esos aspectos en los que están teniendo rezagos. Y bueno, actualmente es a través de llamadas, mensajes, conectando a las reuniones y tratando de asistir a sus sesiones. Muy bien, mi querida Sara, eres muy clara. Y estarás de acuerdo conmigo, al menos yo en el personal pienso que una llamada sigue siendo más poderosa que un mensaje. El WhatsApp nos ha permitido ser muy prácticos pero nos ha deshumanizado un poco. Y todos los mensajes son fríos y a veces ni los vemos de tantos que nos llegan. Creo, o se dan de acuerdo conmigo, que una llamada siempre es más poderosa que un mensaje y nos da la sensación a quien, a quien recibimos la llamada de la personalización. Es decir, soy importante para alguien y más que un mensaje me está haciendo una llamada. Muchas gracias por la, por la contestación. Eh, Gabriel, Gabriel Briceño agradece también haber contestado la pregunta anterior. Eh, hay otra pregunta para Rosalba. Sí, adelante, directora, ¿La, la, ¿la quieres hacer tú? Sí, es que creo que se quedó ahí atorada en el vacío. Sí, gracias. De Odalis gracias. López dice, ¿cuál es el principal reto al trabajar con clubes que tienen riesgo de desaparecer en un área? No sé si nos quieras ayudar con esa, Rosalba. Que tienen riesgo de desaparecer generalmente es por membresía baja. Entonces, pues, implementar, eh, apoyarlos a implementar estrategias para incrementar su, su membresía, básicamente eso es, ellos necesitan ayuda en esa área específica, entonces conocer a tus clubes, ver este, sus áreas de oportunidad, ver sus fortalezas e implementar las estrategias necesarias, apoyarte de, de tu director de división y de los directivos del distrito también que para eso están siempre nos han mencionado estamos para servir estamos para servir entonces hay que aprender a agarrarles la palabra entonces apóyame haciendo a, a hacer un open house apóyame a hacer una sesión especial apóyame a dar este tema entonces ellos siempre están dispuestos a servir y apoyarnos de nuestro director o directora de, de división porque ella es la persona más interesada también en que nosotros tengamos éxito. Básicamente, un club a punto de desaparecer es por, porque necesita buscar estrategias o desarrollar estrategias para atraer socios nuevos. Muchas y gracias, estar profesor. Uno a uno, hombro a hombro con ellos, no solamente. Necesita registrar cuatro socios. ¿Cómo le hago? Así como cuando damos la evaluación, necesitas mejorar en esto, lo puedes hacer de esta manera y aquí estoy para apoyarte con eso excelente, muchas gracias una pregunta así, rapidísima para las cuatro en ese tenor y a mí me tocó, yo te, cuando fui gobernador me tocó un club que pues estaba condenado a, bueno aquí le llamamos morir es una palabra muy, muy dramática pero así es ¿no? cuando tú recibes un área con un club que ya está destinado a morir, te pegan el resultado y te puede pegar en el ánimo porque tú puedes llegar con todo el entusiasmo pero vas cargando un muertito también se le dice en su opinión chicas, así rapidísimo ¿qué es mejor para ustedes? hacer un club nuevo o revivir o tratar de, de salvar uno que puede... Porque al final se puede salvar, ¿no? De un club que está muerto, pues le metes gente, le inyectas socios, lo levantas, pero es un trabajo muy complicado. Bien dicen que es más fácil y divertido hacer un bebé que revivir un muerto. entonces qué preferirían? Eh, ¿Poner estrategia, empeño, ganas y sacar un club que te, que te lo dieron así para morir o de plano ya le das la vuelta y ya, ya ves otro? Empezamos por Carolina. Así rapidísimo. Que lo más fácil es abrir un club nuevo porque la gente viene con una energía diferente y eso puede ayudar mucho. Estoy de acuerdo contigo, Sara. Abrir un club nuevo. Perfecto. Rosalba. Ambas, yo intentaría ambas abrir un club nuevo en, en, como prioridad, pero siempre estar dispuesta a apoyar a aquel club si es que quiere intentar revivir. Entonces hay que hacer las dos cosas. Agotar última instancia, me parece muy bien. Ayudarlos, claro. Y que quieran, claro. Si no quieren, pues ya ni qué hacemos, ¿verdad? Muy, muy buen punto. Gracias, Rosalba. Uh, Yari. Claro que sí. Comparto la misma opinión de mi querida Rosalba. Efectivamente, pensaría en ambas soluciones. Algo así me sucedió en el área y afortunadamente me tocó revivirlo, aplicarle apoyo, conocimiento, personas y ahorita parece que es un club nuevo, renovado. ¿Por qué? Porque hubo una persona que estuvo apoyando, que estuvo confiando en ellos y de eso salió un nuevo club. Excelente. ¿Quieres abonar algo más, Rosalba? Hay un concepto mágico que no se ha mencionado aquí y se llama coaches de club. Un club con menos de 12 socios necesita coaches y puede tener no uno, sino dos coaches. Entonces, buscar esas personas con esas ganas de servir que tengan todo el conocimiento, el tiempo y la voluntad para apoyar ese club que está débil, a lo mejor tiene cinco socios, eh, con esos dos coaches poderosos, por favor, esas personas ideales para el ambiente de ese club, cada club tiene su personalidad, entonces, este coach le va a venir bien, le va a venir a inyectar energía, ideas nuevas, entusiasmo, pasión. Entonces, coaches de club, por favor, se solicitan siempre coaches de club dispuestos a a dar la piel por ese club. Muchas gracias, Rosalba. Y dicho sea de paso, un coach de un club se le puede tomar el servicio para el distrito, lo cual es un requisito importante para acabar tu DTM. Entonces, tiene una doble función, apoyar clubes débiles y evidentemente quien del el servicio se le cuenta. Muy bien, muchas gracias. Y ya para empezar a cerrar y, y, y con toda la información que hemos escuchado, pues estarán de acuerdo conmigo que no existen malos más los Toastmasters, lo hay, hay Toastmasters más informados o que no saben dónde encontrar la información. El día de hoy, pues, Arturo nos ha indicado todos los lugares donde hay toda la información que existe. No, no hay que inventar el hilo negro, eh, simplemente se requiere saber dónde encontrarla, a quién preguntarle, el que pregunta no se equivoca. Y muchas veces alguien dice, pues, es que yo no sabía y, y preguntaste. Entonces, es una, un equilibrio. El director de área acerca los elementos a los socios, pero también debe de preguntar y el socio debe de preguntar. ¿Levantaste para comentar algo, Arturo? O? O simplemente dices yo, yo, yo. Ah, no, es que en este enlace, aquí en mi fondo. Ah, de pantalla, claro. Y lo van a encontrar. Sí, claro. A ver, todos, a ver, los seis al mismo tiempo vamos a. Y es así, la una foto de esto. ¿Listos? Ahí. ¿Listos? A ver. Esa foto va a ser buena. Excelente. Muy bien. Vamos a ir cerrando entonces eh, claramente con este webinar estamos teniendo una idea clarísima de cómo hacer un buen trabajo director de área, porque al final se requiere información, se requieren elementos, se requiere información que te pueda ayudar a desarrollar tu rol y evidentemente siempre va a haber un apoyo en el distrito, ya dijo Arturo, si no, te vas a la sede, si nadie te contesta, alguien siempre va a ver que te conteste. Entonces vamos a pedirle a cada uno de los panelistas un comentario final de ánimo, de motivación, a aquellas personas, porque al final este webinar preferentemente y primordialmente está diseñado para aquellas personas que quieren levantar la mano para ser director de área. ¿Cómo vamos a motivar a estas personas, a esos valientes líderes en formación que quieren dar su servicio, su experiencia para impactar y trascender en la vida de los socios de sus clubes de área? Empezamos ahora por Sara. Creo que no hay forma de hacer una prueba de, para ser director de área, es decir, no puedes tener como un entrenamiento más que la capacitación. Entonces, si vas a aceptar el reto de ser director de área, te, te invito a que siempre estés dispuesto a preguntar. ya no solo eres tú o el asistente de calidad o el, el asistente de membresía, son tus socios, es el distrito entero que siempre va a estar para ti. Entonces... Um, siempre analítico, aceptar la retroalimentación y aprender a motivar a las personas para que logren sus uh -huh. metas y en conjunto sea como un dominio, si un club si un socio logra una meta educativa, el club avanza, si el club avanza, el área avanza y si el área avanza, el distrito también y por ende el distrito también lo hará. Eso acabas de decir Sara, se me hace maravilloso porque es el principio de todo, más antes de pensar en un distrito distinguido del presidente, ocupamos socios comprometidos, que si hace lo que tiene que hacer el socio, en consecuencia el club inevitablemente va a ser distinguido del presidente. Y si tenemos muchos clubes, así que tenemos áreas distinguidas del presidente, y en consecuencia divisiones, y en consecuencia distrito. Me parece muy bien, muchas gracias por el cierre. Carolina. Yo les invito a que se animen a participar en este rol porque de verdad es un rol muy bonito en el que van a crecer muchísimo como personas. Después de un año de haber sido director de área, van a ser otras personas que además aportaron para el desarrollo de otras personas y de sus clubes. Y eso es algo muy satisfactorio que puede tener uno como ser humano, el dejar algo para otros. Y eso me queda, Carolina, se llama trascender. No hay nada más maravilloso en la vida de cualquier ser humano, o sea su nuevo Toastmaster, que la acción de trascender. ¿Qué es trascender? Tocar el corazón de alguien con una acción, en ese caso con un servicio. Qué buen consejo. Muchas gracias, Carlos. A, a Yari. <ríe> Se mató la alegría. A Yari. Claro que sí. El mejor consejo que les puedo decir es, no teman. No están solos. Hay personas que pueden apoyarlos y sobre todo estar trabajando con ustedes. Sé que el tomar este rol a muchos les da miedo porque son varias responsabilidades, pero no teman definitivamente estar en este rol, es algo magnífico. Una frase que me llevo es saber más para servir mejor. Después de que eres directora de área, puedes apoyar a muchísimas personas y así como tú apoyas a esas personas, va a llegar otra persona que los va a apoyar y así mismo se va generando un gran equipo de apoyo. Así que si tú estás interesado en ser director o directora de área, no temas. Vas a tener apoyo y sobre todo es que vas a tener un gran aprendizaje. Y eso es lo más importante para todos, el crecer todos juntos. Oye, Ayari, qué bonita frase. Saber para servir mejor. Saber más para servir mejor. Me la voy a llevar a unos discursos, ¿eh? Espero que no te molestes. Y fíjate, ahí te va una frase mía también. Yo siempre he dicho... Que si eres Toastmaster y no sirves, no sirves para Toastmaster. <ríe> en el sentido de servir, por supuesto. <ríe> Muy bien, muchas gracias. Y mi estimada Rosalba Murillo, nuestra compañera actual gerente aquí del distrito, que fue una de las mejores directoras de área. ¿Cómo vas a cerrar? ¿Cómo nos vas a motivar? No te pierdas la oportunidad de ser director o directora de área. No sabes todo el aprendizaje que eso conlleva el crecimiento. Te vas a enfrentar a clubes con diferente personalidad. Te vas a enfrentar a un mayor número de opiniones. Siempre apégate a los estatutos, a los reglamentos y no te vas a equivocar. Es la única manera de hacerlo de manera correcta. No inventes el hilo negro. Para eso están nuestros manuales y nuestros, nuestros estatutos. Hay maneras de hacer las cosas, pero siempre debemos apegarnos a la manera que indica Toastmasters International y hazlo, hazlo con cariño, hazlo con pasión, hazlo con amor, hazlo con ganas, hazlo como si los clubes fueran tuyos, hazlo así, pero en el entendido de que el beneficio va a ser a lo mejor para 120 personas, estás impactando a todas esas almas, a todas esas vidas, estás inspirando o no con tus acciones, procura que tu legado sea importante, que tu legado inspire a otros a ser mejores Toastmasters, a ser mejores líderes y mejores comunicadores. No te pierdas la oportunidad de ser director o directora de área. Es un rol apasionante. De corazón te lo digo. Buenísimo, mi querida Rosalba. Claro que sí. Tenemos estatutos, tenemos manuales y tenemos webinars. Que yo espero que la próxima gestión se siga andando. Vamos a ver que así sea. Excelente. Mi querido Arturo, director, pues, ¿cómo quisieras tú cerrar también para eh, motivar a todo, todas las personas que están acompañándonos en este momento? Sí, eh, agradecerle a los que nos acompañan. Perdonen que luego mis ojos me fallan. Muchas gracias por acompañarnos, por el interés, gracias por su... ya por el simple hecho de, de querer ser eh, director... Los líderes en esta organización nos demuestran su compromiso y sus ganas de aportar. Para eso estamos aquí. Ser director de área es una oportunidad para servirle a tus clubes, para servirle a tus socios, de ayudarle a otras personas a trascender, a crecer, a ser mejores. Y a través de ese servicio nosotros mismos aprendemos, crecemos y nos convertimos en mejores personas. Como diría por ahí, nosotros somos líderes que creamos espacios para que otras personas tengan esa misma oportunidad de crecer de la misma forma que nosotros lo hicimos en el pasado. Gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Ernesto. Todo director. Bien, se dice que el verdadero líder es aquel que inspira y que influye. Y la mejor forma, forma de inspirar e influir es sirviendo. Y aquí en Toastmaster lo hacemos de manera natural. Este fue un webinar más que nuestro director de calidad, del, del programa de calidad, Arturo Aure tiene para todos ustedes en el 1734. A nombre de nuestros panelistas y de nuestro director, te doy las gracias por haberte participado y, más que gracias, te felicito por darte un tiempo para prepararte para conocer más. Recordemos que el conocimiento en todos másteres es empiterno, termina cuando tú quieras que termine y, si no, no termina nunca. Nos vemos en la próxima. En 15 días tenemos un webinar más. A todos los panelistas los felicito y les mando un abrazo a la distancia. Yo soy Juan Ernesto Piña y fue un placer haber estado con ustedes. Que tengan todos muy buena noche.